nos acompañaba Sisto Gavín eh, Ustedes seguro pensaron, pero bueno, Sisto se fue hace rato, ¿verdad? Que pero no, Sisto está con nosotros Sisto es parte de este programa Así es que en este momento vamos a recibir al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores San Francisco de Macorís el profesor Sisto Gavín amigo de muchos años, ¿eh? Sisto, ¿cómo tú estás? Buenos días hermanos, vamos. buenos días amados Buenos a hablar días bien. A Francis vamos. Sí, Ayer ya, sí, lo que pasa es aquí. que hoy como que... Eh, madrugada ma Madrugué. Sí, sí. Gracias por considerarme parte y entonces pues claro. eso me hizo como venir casi a hacer el programa. Sí, así mismo. <risa> bueno, sí, ¿tu educación tiene plan B para el año escolar si hay rebrote? Bueno, así ha anunciado el Ministerio de Educación, pero no ha dado, no ha dado a conocer ese plan B. Okay. Por lo tanto, nos preocupa el hecho de que el señor Presidente de la República el día que acudió al, a pasarse un, un día en el Ministerio de Educación haciendo evaluaciones con el ministro, según anunciaron, pues dijera al país que la única modalidad sería la presencial a partir del mes de septiembre. Independientemente del deseo ¿verdad? que se pueda tener en el sentido de reencontrarnos todos y todas eh, con esa interactividad social que garantiza la educación, presencial. Va a depender primero de la evolución de la pandemia y segundo de las acciones que pueda llevar a cabo el Ministerio de Educación, que resuelva de una vez y por todas los incumplimientos porque el MINER no aprovechó el año de, la, de no presencialidad por la pandemia para atender los graves problemas que siguen presentes en los centros educativos. Por ejemplo, en el caso de esta seccional de San Francisco de Macorís, tenemos el diagnóstico reportado eh, por los centros educativos, tanto por las unidades de base como por los equipos de gestión, y ocurre que terminamos el año con eh, faltando eh, 200 miembros del personal eh, administrativo, como guardianes, conserjes, serenos, eh, secretarias, secretarios, jardineros, y para pensar en presencialidad para septiembre, ese es un tema que debe ser resuelto. Pero además, las dificultades en las plantas físicas, las dificultades en el agua potable, los fondos descentralizados que no llegaron durante todo el año y comenzaron a llegar ya en julio, ya terminando el, pre, el, el presente año escolar. De manera que el ministerio debe, debió aprovechar el año, ya agosto, cuatro semanas, un mes de relativas vacaciones y entonces ocurre que eh, dudamos mucho que ese tiempo pueda realmente ser suficiente para acometer todo el plan que implique preparar los centros educativos, de manera que todo va a depender de ese proceso, además de, eh, de la evolución de la pandemia para poder hablar de una única modalidad que sería la presencial, pero dependería de esos niveles de, incumplimiento, de cumplimiento que el ministerio debe acometer Sixto, eh, con relación al desarrollo del año escolar pasado y ¿ya terminó? Eh, sí terminó ah, eh, ¿sí? Eh, he hablado con algunos Parecía maestros lo de nunca acabar, ¿verdad? pareciera hablado, que estamos todavía incluso eh, ya terminó y escúchame Yerian, el ministro de educación hoy porque es un asunto de hacer bulto y de invertir recursos Lo vi que cantó. tenía un acto el pasado viernes para anunciar que el año escolar Concluyó un acto para eso. Parece que hubo dificultades en el montaje y lo pospuso para hoy. Y hoy, que va a concluir, y hoy 3 de agosto, 3 de agosto, ah, es que él va a anunciar en un acto por el año terminó formalmente el 29 de julio. Entonces, un acto para pues no hacer una gran inversión simplemente para anunciar que el año escolar concluyó. Eso no lo entiendo. Pues no Con equivocado. relación a eso, eso, eso, ¿sí? no, eso no lo entiendo. Porque ya los procesos. Terminaron y el año cerró, el wow. año escolar. Con relación a eso, he conversado con algunos maestros preguntándole qué va a pasar con los estudiantes. Y me dicen que hay estudiantes que no van a ser promovidos de curso, pero básicamente son aquellos que nunca se conectaron y que no hicieron ningún tipo de conexión a través de los cuadernillos. ¿Significa que todo estudiante que participó poco mucho en el proceso también va a ser promovido de curso? Bueno, eh, no ha sido promovido eh, de manera automática, no ha sido aprobada ni anunciada la promoción automática general, eh, sino que eh, se aplicó eh, procesos de, de evaluación y se plantea lo de una nivelación para principios del año escolar 2021-2022 que busque un poco eh, nivelar precisamente eh, lo, la, la situación de la deserción temporal y las dificultades que se presentaron de conectividad, de acceso, porque ocurre que el ministerio no tiene razón para hablar de promoción general, a partir de que automática, a partir de que el propio ministerio envió bastante tarde, muy retrasado, los procesos para evaluar. Por ejemplo, el registro llegó. Cuando ahora en julio, terminando ya el año escolar, llegó el registro, incluso y llegó sin coincidir con la mayoría de los indicadores de los propios cuadernillos y sin coincidir con el contenido que había dado, que se había trabajado a partir del propio currículum simplificado. Entonces, enviaron un, un registro tarde y también eh, desconectado del currículo simplificado un registro prácticamente como si fuese de un año normal, regular por lo tanto que esas contradicciones e improvisaciones y retrasos del MINER ha tenido que cargar el magisterio con ella y la familia y los estudiantes porque la modalidad de este año ha estado realmente caracterizada fundamentalmente por ese nivel de improvisación y de retrasos en los procesos pedagógicos de parte del ministerio eh, a pesar de, eh, de la existencia de, lo, de los recursos Si esto se tiene datos ¿Se ha hecho algún trabajo científico, algún estudio Con relación a, a el, las capacidades, verdad Las competencias desarrolladas por los estudiantes Que es el tema de nunca acabar Y si se tiene datos de la cantidad de estudiantes Que desertaron a nivel público De manera preliminar se habla de un 20% a un 24% de que pudiera estar... Pero eso es la percepción, ¿verdad? No hay un estudio... Sí, sí, exacto. Eso es, eh, eh, eso es percepción de que pudiera estar entre un 20% y un 24% la deserción temporal, eh, temporal, claro. no definitiva. Ahora, ya respecto a la evaluación de las competencias eh, a partir de la modalidad de aplicada, aún... Eh, no se han arrojado los resultados ahora ya luego que concluyó todo el proceso vamos a ver si en el acto de hoy ojalá que el ministerio ciertamente pueda anunciar eh, datos feliz. oficiales en ese sentido pero eh, las competencias han, no, han andado, no han estado de, del todo bien si partimos de la realidad de que Muchas familias dominicanas no pudieron conectarse, muchas no, tu, no tienen acceso a internet. Eh, recordemos que hay un dato oficial de que el 55% de la familia dominicana, sobre todo en zona urbana y suburbana, es que tiene acceso y de manera muy limitada al internet. Y lo que ocurrió con los cuadernillos que llegaron tarde, que otros no llegaron, que era el mecanismo para poder conectar con los estudiantes. Pero el éxito de que ha hablado el ministro es un, es un éxito relativo, porque no es que todo ha sido 100% negativo. El magisterio claro, ¿no? se entregó como siempre se ha entregado, pero como nunca en medio de la pandemia. La familia ha hecho sus aportes, la, to, to, todo cuanto pudo. La familia que pudieron conectarse, los estudiantes también, eh, y las autoridades que asumieron la modalidad. Y si bien es cierto que eso se puede saludar, para no detener, no parar el año escolar. Sin embargo, no se pusieron a la altura de las circunstancias para los procesos, para que llegaran a tiempo. De manera que eh, es relativo ese éxito de que se corona el ministro de Educación porque fundamentalmente lo que funcionó fue la radio y la televisión y también con eso hubo importantes eh, niveles de dificultad. A propósito de eso, Sixto, tenemos informaciones de que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, invirtió miles de millones de pesos en medios de comunicación, incluyendo medios de comunicación. Más de, de 5 mil millones de pesos. Más de 5 mil millones de pesos, 5 mil aproximadamente. Sí. Millones de pesos en, en el tiempo, ¿verdad?, que ya culminó. Y tenemos informaciones de gente que tenían emisoras engavetadas y que la encendieron, que solamente le escuchaba el control sí. máster, o sea, el que ponía el, el, el contenido y A que, ese hay que evaluarlo, porque ese debe tener muy buena preparación de este año con la que finalice. Estoy hablando de cientos de millones de pesos de gente <ríe> con medios que no lo ve nadie sí. y que contrataron por millones de pesos. Eso ha eso control mate que. ¿Quién supervisa eso? Porque, porque los medios no van a decir nada, eh, salvo este, que no está recibiendo eh, beneficios, eh, ¿verdad? Naturalmente, pero... Los medios no van a decir nada porque son miles de millones de pesos que se, que se, que se repartieron en los medios de comunicación. Ha habido denuncias en ese sentido de alteración eh, de precio, de gente que, se, que prácticamente tenía ¿verdad? Eh, medios cerrados y lo abrió para ese proceso. En fin, eh, el negocio también ha estado presente en esa parte, sobre todo de cara a lo, los grandes medios. De comunicación del público. Sobre país. evaluación de precios. Se habla supuestamente, excusa, Margarita, te rompa, Sisto. Uh -huh. Se habla de, de, de horas de canales de televisión que se pagan normalmente 70 mil, 80 mil pesos y que se están pagando a millones de pesos. La, la sociedad hora. dominicana debe pues vigilar, la sociedad dominicana toda, incluyendo nosotros, debemos vigilar lo que la, por lo que la sociedad luchó: la administración transparente del 4% para que estos recursos vayan a la escuela. Por ejemplo, mira lo que ocurre, que ocurría antes y sigue ocurriendo ahora también. Hay gente que instala, eh, hay gente que ya se está preparando, que gente que no es, gente que es funcionario, eh, que lo que es funcionario o lo que es dirigente del partido en el poder y nunca... Abregado con asuntos de, de cocina ni de su, ni, ni de ser suplidor, hay gente preparándose ya para instalar cocinas y bueno, para eso para ya qué para qué del pasado gobierno cuando sí. se instaló el, el sistema pasaron de ser dirigentes políticos propiamente sí, a empresarios es. de la comida. Así es. Y hay gente y creo ya que lo hicieron más o menos, y hay gente y, y manejamos información de que hay gente ya preparándose en distintos lugares del país para prácticamente Mira, regresar ahora, a esa práctica que, tú que eso, es realmente cito, muy cuestionable. Cito, pero ustedes como capítulo deben también, no solamente en el tema educación, sino la vigilancia y, y la solicitud de, de informe de gastos, a supervisión y fiscalización. y fiscalización. El manejo del presupuesto. Del presupuesto, tienen que hacerlo. Porque sí, tengo una es. información aquí en Macorís Y me gustaría que tú, cuando me den los datos, yo te lo voy a pasar. Porque no queremos dañar a nadie. Pero es un acto de mala fe. Si hay un suplidor de desayuno escolar en Santo Domingo, o no sé dónde, como no se está transportando ni se está cociendo la comida, hay un restaurante abierto que de esos insumos es que prepara la comida. Se la traen, la cocen y ay, la yo, venden. Ay, yo tengo al una público. denuncia de eso de las cocinas. Caramba, al público. Es peor todavía. Caramba. Tengo una denuncia. Es decir, ¿Tú la tienes? Eh, sí, a propósito, sí. Yo quiero que me lo explique. Eh, me han llegado informaciones de primera mano. De que se le está repartiendo las cocinas a canchanchanes del, del, del partido del PRL. Bueno, eh. Tú nada más tienes que cocer la comida, ustedes, vende. ¿cuándo, eso ¿cuándo, es el lavado mejor. Eso no va, ¿cuándo? eso no va a cuestión a, a licitación. No, ya no. En esa modalidad no, porque el que tiene la licitación y el que es el que compra los productos y se los cobra al gobierno, te la manda a ti. Eso, esa, esa, esa mercancía cruda. O esa, o esa comida cruda, y tú eres que la, la, la elaboras no, y la pones a la venta. No, porque para eso hay cocinas que son supervisadas, ¿verdad? No, esa no va a estar supervisada, porque ellos debiendo de entregarle las porciones a cada, a cada familia, se la están mandando a una cocina que la está elaborando y la está vendiendo normal al público, plato no, del día. No, no, no, no, cuál es, si necesito, Oye, ¿cuál, cuál ha sido la práctica? Vamos Ahorita señalaba que ya... Ya que el presidente ha anunciado posiblemente lo de la presencialidad para septiembre, decía que ya hay gente que se está prestando a esa práctica, a instalarse, a convertirse en suplidor y todo sí. eso. ¿Cuál ha sido la práctica en ese sentido? Desde el INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que administra la alimentación escolar, su distribución y que contrata a suplidores. Usted va, ¿verdad? Hace una solicitud. Ellos envían una comisión, va y supervisan el lugar que usted, en el que usted va a, a desarrollar, a instalar la cocina, a desarrollar su actividad. Y entonces eh, la aprueban, la, la, la pueden aprobar. Pero a partir de ahí, a partir de ahí, no ha sido costumbre la supervisión permanente, ni siquiera del menú, ni siquiera del tipo de ni siquiera del menú que debe cumplir con unos requisitos nutricionales, estable, nutricionales claro, ni claro. siquiera eso se supervisa recordemos que aquí hubo videos e imágenes sí, de, sí. de cómo se transportaba comida eh, en, de, frío, eh, de, de, de manera, la manera de muy antihigiénica de eh, la, lo del enfriamiento, todo eso eso prácticamente es la nulo. supervisión y acompañamiento no existe y mira ahora lo que ocurre que es un tema de fondo de la sociedad dominicana y que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Hay que prestar atención, por ejemplo, porque es bastante grave, esta contradicción que hay ahora entre contrataciones públicas y el Ministerio de Educación. ¿Cómo miren, miren cómo contrataciones públicas anuló las licitaciones eh, de emergencia que en diciembre, en la que invirtió más de, de, de, de, más de 10 mil millones de pesos el Ministerio de Educación para comprar... Sí, para comprar en diciembre pasado, para comprar lactos, para comprar. Eh, y entonces, ¿Y con ahora. Eso fue que le dieron los 13 millones, los mil millones a, a la ARNU, Correcto, a, correcto, evento, sí, sí, sí, correcto. De, perfecto, perfecto. Yo ahí, quiero que a mí me explique. Ahí tiene que también. Ahora, a van a ahora ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué, hizo el ministerio? Van a ahora, ¿Qué hizo el Ministerio de Educación? Que sometió al Tribunal Superior Administrativo a contrataciones públicas. O sea, contrataciones públicas suspende las licitaciones por entender que hubo procesos irregulares y entonces el ministerio responde sometiendo a contrataciones públicas al Tribunal Superior sí. Administrativo. Veremos si el ministerio tiene razón a partir de, de su departamento jurídico, pero es grave una contradicción así entre dos funcionarios del más importante ministerio digo. del país que preside Roberto Fulcar y de contrataciones públicas con mi del mismo el. gobierno, eso es grave. Con un tema tan delicado como ese. Es improcedente, porque Tú fíjate, es. con el mismo procedimiento administrativo. Porque es indelicado sí. incluso. Así bueno, bueno, señor. pero creo Hacerle que está en el interés. No ahí, ahí saldrá de uno ahí. los dos perdiendo. Sí. Hacerlo en sede, no hacerlo en sede o no hacer el procedimiento administrativo para atacar un acto o una decisión de un órgano que en principio independiente uno del otro, y que simplemente uno establece la irregularidad y el otro se defiende, es un tanto eh, cuesta arriba y, y interesante ver ese conflicto de intereses sí. entre un, dos órganos de un mismo Estado. Interesante Ahora bien, y preocupante. Y preocupante a la claro, vez, porque claro. fíjate, todos queremos transparencia. Y tu entrevista aquí, como parte de la de la ADP. Lo que procuro en lo particular es desentrañar esas informaciones y esas verdades. como tú la percibes desde tu posición? Y la ADP, Francis, como, como ADP. tú señalabas ahorita, debe jugar, debemos jugar un papel de mayor vigilancia y de mayor supervisión a ese presupuesto que fuimos nosotros los que junto con el pueblo sacamos las sombrillas amarillas. Eh, tomamos todo el sol a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde todo el día, todo este pueblo en, una gran, en un, un gran arco iris que hubo una gran coalición por el 4%, entonces sí hay que vigilar de manera permanente y la Asociación Dominicana de Profesores debe eh, también dar seguimiento al manejo del presupuesto educativo y los padres de familia, la familia dominicana, porque es que sea dinero es el dinero del pueblo, es el dinero público, recordemos lo que pasó anteriormente, que hubo varios ministros que salieron siendo candidatos a la presidencia sí, de sí. la República a partir de, de, de, de, de haber precisamente manejado ese presupuesto. Recordemos, sí. recordemos también que ahora mismo, ahora mismo, el hecho de que los fondos descentralizados durante todo el año escolar no llegasen a la escuela. No llegaron. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que lo, que lo estaba manejando la sede. Entonces, un dinero que es centralizado por, descentralizado por reglamento, que, debe, que, que se distribuye por cada estudiante del país y que entonces debe llegar a la cuenta del centro educativo para que una junta descentralizada y colegiada, donde están representados los padres, donde están representados los estudiantes, o está representado el distrito educativo, donde está representado el director de la escuela, hay una junta que es del distrito y tiene dinero descentralizado y debe llegar. Hay una junta que es del centro educativo pero entonces, si a esa junta no le llega el dinero, entonces, ¿qué estaba haciendo la sede central del Ministerio de Educación? Eso hay que aplicar solo a los centros Pero educativos. Pero, pero entonces, me, esto me parece algo extraño. ¿Dónde está la ADP? Además de usted que está aquí, ¿verdad? Y lo está denunciando. ¿Por qué si Omar Aguante no lo denuncia eso, donde están los medios grandes, ¿verdad? Donde se hacen la bulla. No, no, no, no veo lo que escribe nada que en Twitter. O sea, yo no, no veo nada de eso. En el caso ¿Por nuestro, qué? por eso hablo de que la ADP debe jugar un mayor papel en ese sentido en el caso nuestro lo hemos denunciado aquí varias veces lo hemos denunciado también a nivel nacional y cuando asistimos a, atendiendo a una visita del señor presidente de la república con el ministro a mi lado el presidente y la vicepresidenta presente y el comité ejecutivo nacional del ADP nosotros inquirimos sobre el tema al señor ministro y ciertamente aceptó el atraso pero dijo que iba a modificar un poco, que estaba valorando el reglamento, pero mientras tanto los centros educativos terminaron endeudados, terminaron sin recursos, un año escolar. Tú puedes hablar con cualquier director de un centro educativo y te va a decir que terminó con eh, problemas con suplidores de agua, con suplidores de materiales didácticos si no y con la, otros si suplidores. No era generan esas esas deudas. ¿Cómo se generan? Bueno, son de Lo que pasa es uh -huh. que esas deudas vienen siendo arrastradas. Okay. Hay que ser también Además justo en ese sentido. Las escuelas. Sí, antes bien. de la no pandemia, antes de la pandemia, entonces desde que estábamos en la escuela, hay que ser justo, viene siendo, que realmente es lo que hay que superar en el país, que las gestiones del Ministerio de Educación, tanto las de ayer como las de hoy, los procesos siempre se atrasan y se marca la improvisación. Y tiene que ser superado. Sisto, no pero pero eh, antes de que tú te vayas, yo quisiera sí. que tú me hables en qué estás ¿En qué estás? con tu aspiración eh, nacional. Antes de eso, Sisto, ¿verdad? Ah. para que cierre con esa con esa pregunta, con relación al, eh, al presupuesto de este año, el ministro dijo que habían 3 mil millones de pesos para eh, remodelación o acondicionamiento de escuelas. Ahora. No, no, desde el principio lo anunció 3 mil millones de pesos no para Reacondicionamiento nada. de escuelas ¿Qué se ha hecho eh, aquí en San Francisco de Macorís? San Francisco de Macorís No conocemos que se haya iniciado Proceso de atención a los centros educativos Nosotros recibimos un reporte De la, lo, los equipos de gestión Y de las unidades de base perdió tiempo, Lo presionó. vamos, ¿Oyeron? No lo, hay vamos cuarto. lo vamos a entregar eh, En la Lo vamos a entregar tanto a la prensa como a las propias autoridades, a la Dirección Regional de Educación, eh, aunque aquí. lo tienen, sí. pero se lo haremos Andalo llegar, porque ahí está escuela por escuela, eh, con el informe de cada equipo de gestión, de cada director y de cada unidad de base, con las condiciones... De, lo, de la planta física Y el personal docente Y también administrativo que le hace falta mm. Centro por centro Entonces tú sigas pirando sí. Así es, Adelante. caminamos Suéltame ahí. Caminamos de manera firme Hacia la presidencia nacional de la ADP Hemos estado eh, Por ejemplo la semana pasada estuvimos eh, En el sur Recorriendo la región sur del país okay. Nos fue bastante bien Hemos estado en el este Hemos estado en el gran Santo Domingo eh, y también en todo el Cibao. Sea, Bien, pero ahora di la, la, la parte más nodal e importante de esa noticia que tú acabas de dar. ¿Cuáles partidos políticos te están apoyando? Bueno, el espacio magisterial Narciso González es un espacio independiente. Mm. Eh, la, cada uno de nosotros, los que formamos parte del espacio magisterial, podemos pertenecer a una organización política claro, o a como otra debe ser. Pero Gracias. en nuestro caso es el magisterio y por el magisterio y por lo tanto quién va por el patrón es independiente. Eh, ¿dónde? Eh, eh, en el ADP, o sea, quién no va hemos vi, No hemos visto candidatura nacional todavía que ellos hayan, hayan el hecho que ellos sí, hayan el hecho público Así que ellos le llaman el patrón, que es un que es el candidato no, que representa el es el gobierno de, de el gobierno, sí. <ríe> Oye, oye, dije Fulcar sí. Pero este la no la, que no la Fulcar, Ah, okay, lo que se ¿con sí. Con quién te compite sexto. Sí. Bueno, con el patrón. Así es. va. aguante, va. Ellos no han sacado candidatura todavía, todavía no han publicado. Ah, bueno, señores, sí, Sisto Gavín. Es, es lo más está, probable que sea contra el patrón. Es verdad que le están ofreciendo eh, eh, puestos a, a, a, a, lo, a, lo, a los profesores y que hay que hacerle casa para que voten por no, corriente no favorable no. al gobierno. Lamentablemente, no, no. hay ofrecimientos de, no solamente de eso, de muchas cosas. Bien, Lamentablemente. Pues. Ah, bueno. Cito Gavín, señores, ha estado con nosotros presidente de la ADP San Francisco Eso de Macorís y aspirante, aspirante a presidir la más? entidad a nivel nacional. Sí, así Creo que habló, sería ¿eh? la primera vez que un franco macorizano asume esa posición, ¿verdad, Cito? Así es. Okay. Muy bien, señores. Ese ha sido Cito Gavin. Gracias por acompañarnos. Bueno, pero Eduardo Hidalgo entrevista. fue. Es, es de San Francisco de Macorís. ¿Eduardo? Eh, fue presidente en una ocasión y es de San Francisco de Macorís. Eh, eh, Hidalgo. Sí, sí, Hidalgo. sí, es de aquí. Es de, aquí. Hidalgo, sí. es de ahí arriba de Guineal. Bien. ¿Cómo no, señor?